Hola, esto es lo primero que tienes que probar si te suena mucho los ventiladores. No soy experta, pero a mí me ha funcionado ya con dos diferentes, pero bueno por probar no pierdes nada. Vamos a ir al logo de Windows para buscar panel de control. Sistema y seguridad. Opciones de energía. Vamos a ir a cambiar configuración del plan de energía que tengamos habilitado, en mi caso el de alto rendimiento. Cambiar configuración avanzada de energía. Tenemos que buscar administrador de energía del procesador. Esto que haremos, apenas se notará en el rendimiento. Desplegamos y tenemos que bajar de 100 el estado máximo de procesador, incluso con 99 puede valer. No me explico muy bien por qué. Me gustaría mucho saber si a vosotros o funciona. Espero que le sirva a muchos. Al que no, que vuelva a poner lo que estaba.